Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de Lazarus. Soy Adrián Concha y hoy explicaré cómo lanzar una URL de forma remota a los dispositivos de nuestra clase. Una vez que estamos dentro de Lazarus, iremos a la sección de IMT Chrome. Desplegaremos el aula en la cual queremos ejecutar dicha acción e iremos a nuestras pestañas que pone Gestión de URLs. Primero, antes de nada, tenemos que marcar a quién queremos enviar eh, esta URL en remoto. Lo podemos hacer de forma individual, uno a uno. O recordamos que tenemos la bolita que selecciona o deselecciona toda la aula. Una vez seleccionados a quién queremos enviar eh, dicha web, vamos a ir aquí donde pone gestión de URLs. Bien, como veis, tenemos dos opciones. Una que sería abrir y otra que fijar. Ahora explicaré las diferencias. Aquí pondre, pondremos, bueno, las URLs en las cuales queremos queremos eh, lanzar y abrir a, la, a los dispositivos bien si le damos aquí a abrir lo que le va a hacer es enviar automáticamente una orden de una acción inmediata a los dispositivos y se abrirá estas dos urls también podemos fijar ¿vale? ¿Qué, ¿Qué hará esto Hará que sea como un modo kiosco es decir lo que hará será cerrar todas las pestañas activas que tiene el alumno y abrir estas bien cuál es la clave de esto eh, cualquier página que quiera abrir a posterior no se va a poder abrir, ya que esto forma o hace una forma de modo kiosco, es decir, solo podrá trabajar sobre estas dos URLs. ¿Vale? Eh, bien, pues hasta aquí la explicación de hoy. Eh, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos la próxima semana.